Habíamos mencionado que ocurre acá en la sede de gobierno. Veamos. 29 días de paro, las medidas de presión persisten. Continúan los pacientes perjudicados en los hospitales. En tanto, el diálogo entre las autoridades del gobierno y los médicos se encuentra en un cuarto intermedio. La población le pide a los médicos dejar de atentar contra la salud de los pacientes. Pues, enfermos, eh, yo dije, yo tengo a mi esposa que está enferma. Mira cómo está hablando con los papeles. Han no se ha atendido. No se atendido nada. Pues. ¿Qué le dijeron? Que se solucione el problema. Pues. Yo, porque me tocaba a mí el, la anterior semana entonces no me han atendido Ahora me dice estoy viendo a programar y me dice que no que se solucione y vienes en ese momento diciendo bueno preprogramar es un perjuicio y atentando ante la, ante la salud porque hay enfermos que están bien delicados yo pediría que de una vez solucionen sus problemas los médicos nosotros los ciudadanos no tenemos la culpa pues, de enfermarnos no queremos una buena atención no, porque perjudica ¿no? A la, aquí a los enfermos, a, es un perjuicio. Mucha gente necesita de atención y también la gente sufre. ¿no? Que no es bueno en primer lugar porque hay pacientes delicados, que tienen riñones, tienen corazón y tantas cosas que tienen. Entonces no es justo que les diga que no hay, no hay consulta. Vengo con un paciente que no me pueden atender, no, es, es mucho mucha polémica aquí, que no hay atención, que estamos en paro. Es un, un problema muy grande y nos perjudica. En las calles la población repudia el perjuicio por parte de los movilizados. Estamos podridos ya, todos los días, todo el mundo. Hasta dos personas salen y hacen bloqueo. Sí, bastante. La congestión es tremenda todos los días, todas las mañanas. Perjudica mucha chancadera. Mire, estamos aquí tardando por lo menos una hora. Así, puta, demasiado nos perjudica a los transportistas aquí. Puta. Quemamos gasolina. Puta. Estamos convocando a usted que esté enfermo, que tiene cirugías programadas, a las personas, a los niños, a las personas de la tercera edad, de una vez por todas levantemos la voz contra este paro insensible que lo único que hace es velar los intereses de los médicos y que hay de los, del derecho, del interés de los, de los pacientes. Después de 12 horas de diálogo entre los médicos y el Ministerio de Salud, el Colegio Médico pidió un cuarto intermedio en la negociación, donde se llegaron a consensos en los puntos 1 y 4 pero no así en el punto 2 que se refiere a la petición de abrogación de la ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que existe confluencias en algunos puntos, como el de la institucionalización, pues su cartera de estado tiene toda la voluntad de avanzar en este tema, siempre y cuando se garantice al personal que ha migrado de contrato a ítem en los hospitales de tercer nivel y que tengan la estabilidad laboral. Por eso planteó la institucionalización cerrada que sea en el mismo hospital.